Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En este canal aprendemos cosas muy bonitas todos los días y hoy les he preparado un tutorial muy especial para tener piroquinesis por medio de un ritual demoníaco. Bueno, eh, voy a explicar el proceso de todos lo, los materiales y todas eh, las frases que debemos decir. Lo primero que nada es que vamos a necesitar una veladora para poder hacer una oración que es muy importante para que nosotros podamos obtener es, estos poderes a través del Señor de la oscuridad. Y otra cosa muy importante es que nosotros también vamos a tener que eh, conseguir oro, eh, puede ser algún material de oro, estoy seguro que todos tenemos alguna cadena de oro... Eh, no lo sea, una piedra de oro, algún material de oro, todos lo tenemos vamos a tener que tener oro eh, en, este, en este ritual porque cuando uno tiene oro, eh, Satanás solo responde ante las cosas finas ante las cosas valiosas y cuando uno tiene este, este tipo de material, hace que Satanás se, se manifieste eh, otra cosa que vamos a tener que hacer es que nos vamos a tener que vestir de mujer y de hombre al mismo tiempo. Nos vamos a tener que pintar los labios, nos vamos a tener que eh, pintar los ojos de negro, eh, nuestras pestañas nos las vamos a tener que pintar. Eh, también es muy importante eh, vestirnos como hombre y mujer al mismo tiempo. Por eso les digo, píntense los labios, píntense las uñas, pónganse un vestido de mujer, si pueden usar un, un vestido de ballet mejor, un tutú de, de ballet mucho mejor. Eh, y también vamos a tener que vestirnos como hombre, pónganse una corbata, eh, un, eh, unos pequeños tirantes y nos vamos a tener que tatuar eh, algunos símbolos de satanás en los brazos en la espalda y también en nuestra frente nos vamos a tener que poner eh, el pentanograma y ya después de eso vamos a tener que conseguir una corona de espinas las espinas no tienen que ser verdaderas es nada más para una eh, representación y ya con esto este estamos listos para hacer nuestro ritual lo que ustedes van a tener que hacer eh, Van a tener que decir el siguiente texto. Eh, lo tienen que repetir una vez en español y una vez en latín. Eh, yo recomiendo primero hacerlo en latín y luego ya en su idioma. Que en este caso es en español o el idioma que ustedes manejen. Voy a buscar el texto en la computadora un momentito. Eh, ok. Ok, aquí está el, eh, el texto. un, den un, den un unos momentos. Unos momentitos, ok, aquí está. Lo que ustedes van a tener que hacer es decir... Eh, la siguiente palabra, la, la siguiente, el siguiente texto. Dice así, Príncipe de las Tinieblas, Señor Satanás, yo te invoco el día de hoy para que me des el poder del fuego del infierno a cambio de acompañarte en el inframundo por la eternidad y en esta vida material hacer tu valiosa voluntad. Dame el poder de tu fuego a través de estas llamas que sean un transmisor para obtener el poder de los fuegos. Gracias Señor Lucifer te amo eh, ahora sí este eso eso lo tienen que decir por cierto tienen que poner velas tienen que poner velas no sé si se me pasó decirles ese punto o si se los dije tienen que tener muchísimas velas y hacer todo lo que les he dicho a través de este video. es todo un ritual es todo un proceso eh, y ya después de eso eh, se tiene que hacer o, o un ritual que es ese mismo ritual eh, tienen que un, ofrecerle una especie de, de danza a, a, a Satanás eh, y bueno, ustedes tienen que eh, bailar de una manera un poco más pagana y después de eso ya ustedes... Eh, van a obtener el poder de los fuegos del infierno Que va a ser la piroquinesis Ya van a sentir su cuerpo con mucha ener energía de fuego Energía solar Van a poder disparar fuego por las manos Van a poder convertirse en una antorcha humana Y van a tener todo el poder eh, del fuego ¿sí? este, Van a poder lanzar fuego por los ojos también Hacer bolas de fuego Este... Eh, incluso este poder incendiar cosas, este, y bueno, pues este, ustedes incluso van a poder transformarse en energía solar y a través de esta energía solar eh, viajar, eh, a, como si fueran fuego, van a poderse convertir en, en fuego, van a poder hacer eh, muchísimas cosas. Yo creo que todos somos conscientes de lo que es eh, la piroquinesis, ya en otro video. Este voy a hacer otro, otro video más, más acerca, creo que ya tengo de hecho más a fondo de los poderes de la, de la piraquinesis y este, todo lo que puedes hacer con ella porque incluso puedes controlar el fuego y se pueden hacer muchísimas cosas eh, bueno amigos de youtube si te gustó el video dale a like, compártelo con tus amigos, activa la campana de notificaciones este y suscríbete ah y también te quiero decir que ya están a la venta las playeras de paralogía tenemos la playera eh, eh, libertad en inglés que está muy bonito el diseño eh, tenemos eh, vasos camisas tenemos camisas del de personaje de brujita con una bruja en, en, en, en, en, el, en el lado de frente eh, tenemos playeras de yamal y paralogía compren las playeras, el, les, eh, debajo de este video van a encontrar mi, mi tienda, ahí pueden ver todas las cosas que hay, dando clic sobre un producto los va a redirigir a mi tienda, también si puedo, les voy a dejar un link en la descripción. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre mi tienda o sobre este tema en específico, déjenme en los comentarios. Muchísimas gracias mi, eh, mis queridos amigos de YouTube, hoy hemos aprendido una cosa muy bonita y es un placer tenerlos aquí con con ustedes viendo este video, muchísimas gracias y les mando un besote. Mm.